Amigos queridos, estoy preocupado, Sergio Lapegüe contó el particular momento que atraviesa su familia. Si existe un conductor que logró traspasar la pantalla, como dicen los especialistas en medio de comunicación, y llegar al público, ese conductor, indudablemente, es Sergio Lapegüe, quien se convirtió en todo un referente de todo noticias. De hecho, cuando este canal de cable era considerado frío, desapasionado, fue él quien se encargó, a puro talento, energía y sonrisa, de sumarle nuevo público gracias a su recordado programa Prende y Apaga. Lo bueno de la Pegua es que, a diferencia de otros famosos, él no perdió su toque popular y se sigue comportando y actuando como un hombre común y corriente al que la fama no le cambió la vida. Por eso, no tuvo ningún problema en compartir este sorprendente video casero donde muestra sus dudas al enterarse que la Bochi, su amada esposa, fue invitada a participar de una obra de teatro. Amigos queridos, estoy preocupado. Arroba se va a subir a las tablas. Fue invitada por arroba justo esta noche con arroba antolagamba arroba Nicolas y, y arroba micalapella arroba tiago.batistuta este jueves a las 21hs, entrada gratuita, en arroba municipiol si quiere hacer temporada en Carlos Paz. Estoy abrumado. Maestra jardinera, ama de casa, especialista en recorrer verdulerías y carnicerías. Amante de hacer asados. Cambiar lamparitas, cocinar. Me quiero morir punto y ahora en casa, Q puede pasar, y yo Q hago, y la soledad. La influencia de la familia. Se va. Punto.